Sí. Lo que tengo que hacer es... A ver, ya. En cinco minutos comienzo... Entonces voy a empezar con, con lo reciclado. Entonces es un cuento. Entonces hace mucho tiempo... ¿Ustedes dónde están? ¿En la sala de su casa? Estamos en la cocina Ay, ¿Usted? Ah, uno de la sala, otro de la, la cocina ¿Y la doble dónde? Dice Hola Yo soy Diego Reciclado Si tú tienes la no te quedes con las ganas de hacerle cosquillas de quien está al lado tuyo. Coreografía más difícil del mundo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Adentro, adentro, adentro. Les asusto. ¡Buahajaja! ¡Se asustaron! Es un juego divertido que se llama congelados. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar.